secreto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 Tiki, hora de convertirse. Tiki, puntos fuera. ¡Ja! Black, hay que acabar con esto antes de que ese niño atraiga a alguien más. Black. ¡Hora de convertirse! ¡Clack! ¡Garras fuera!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 ¡No nos acerquemos! ¡Hay que destruirlas! Yo me encargo. ¡Cataclism! ¡Ay! ¿Pero quién me ha dado con ese bastón?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 Pero de mágica no tiene nada. ¡Cuenta cuentos! ¡No te entretengas! Absórbelos en tu cuento y consígueme los prodigios. Lady Pig, un hechizo. ¡Di un hechizo! ¡Claro! El cuento me darás y no me vencerás. ¡No! ¡Me cuento! Nadie más entrará en este cuento. ¡No harás más daño, pequeña Kuma! ¡Yo te libero del mal! ¡Y te tengo! ¡Adiós, pequeña mariposa! ¡Prodigiosa Lady Pig! ¿Qué ha pasado? ¡Estoy como aturdida!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 Por lo visto dicen que Lady Pig y Dog Noir derrotaron a otro villano. Estuve en la panadería, Susi. Tenía que ayudar a mi padre. Le pregunté a tu madre y me dijo que no estabas. Ah, um, sí, claro, ella no lo sabía. Porque es una sorpresa que le está organizando mi padre. <ríe> ah, vale, ya entiendo. Otro día avísame. Claro, Susi.